Gracias, presidente. Buen día. Ya digo de entrada que estamos a favor de la moción porque ahora mismo LexNet solo se puede calificar de desastre de corte tercermundista, en palabras de la decana del Colegio de Procuradores de Valencia. El pasado día 19, solo siete días después de que el ministro nos glosara sus virtudes en esta Cámara, LexNet volvió a caerse, dejando a los profesionales horas y horas sin poderlo utilizar a pesar de hacerlo de forma legal y ética. Y lo que es peor, sin que justicia, ni siquiera informara del fallo, limitándose a decir que el justificante de su mal funcionamiento ya está disponible para los profesionales que lo necesitan, insultante. Es por eso que entendemos que su moción, a pesar de compartir el objetivo, nos parece que se queda muy corta y genérica, y de ahí nuestras enmiendas. Con tres de las enmiendas solicitamos que se proceda a realizar una auditoría externa al ministerio a fin de verificar el estado del servicio, la solvencia técnica del mismo, el código fuente y su configuración técnica actual, analizar los fallos ocurridos desde su implementación y los motivos de los fallos y que proponga las mejoras y medios necesarios que permitan garantizar su funcionamiento, operatividad y fluidez. ¿Por qué una auditoría externa? Porque, que sepamos, se han invertido ya como mínimo 7,28 millones de euros en LexNet. Han intervenido en su desarrollo la empresa pública ISDEFE y múltiples subcontratac subcontrataciones –Avalon, Satec, Novasoft o Indra– y los problemas continúan o, lo que es peor, se acrecientan. El sistema es un proyecto informático público más que ha acabado desarrollándose entre múltiples grandes consultoras informáticas que, a la vez, han subcontratado a empresas de informática para hacer el trabajo y, al final, el trabajo lo, han acaba lo acaban haciendo las llamadas cárnicas del software un sector enterrado desde hace tiempo en la precariedad y la subcontratación. Pero vaya, eso es otro debate. Total, que hay mil manos diferentes tras la programación del sistema, lo que ha provocado que, en vez de solucionar los fallos en el, en el código de raíz, se hayan puesto parches y más parches, pero nadie ha evaluado los potenciales fallos y vulnerabilidades del Exnet. Ahora, después del desastre de julio, se anuncia una inversión de 61,2 millones de euros más para solucionar los problemas derivados del Exnet, pero dados los antecedentes no nos fiamos, y menos que lo haga la propia Subdirección General de Nuevas Tecnologías, cómplice del desastre del Exnet. Hay que parar el sistema y empezar de cero, pues como dicen los expertos, el Exnet quizás tiene solución como idea, pero el código es deficiente. Y Hay que diseñar un nuevo sistema y, para eso, el primer paso debe ser certificar su seguridad con una auditoría externa completa que permita mejorar el estado de la seguridad de la información jurídica que contiene el Exnet y disponer de medidas y controles para garantizar su protección y seguridad, no solo ante fallos del propio sistema, sino también ante posibles ciberataques que pueda sufrir. Una cuarta enmienda completa al punto 3 de la moción, incidiendo en la participación de todos los agentes vinculados a la justicia para detectar las necesidades de formación, recursos y para detectar anomalías técnico-legales. Hay que recordar que una de las últimas actualizaciones del SNES introdujo la obligación de identificar un representante legal de las personas jurídicas a la, que, a la que demandas, incluso su número de DNI, y si no lo haces el sistema no te dejaba presentar la demanda, obligación que no consta en ningún texto legal. Otra de las enmiendas es para instar que, en el caso de que la auditoría externa advirtiera graves errores del sistema, imputables a las empresas o, entidad, o entidades adjudicatarias del proyecto Lesnet, reclamar los daños y perjuicios correspondientes. Algo lógico, ya está bien que en este país nadie responda por las chapuzas y acabamos siendo los ciudadanos los que tengamos que acabar pagando. La última enmienda es sobre otro problema estructural del Lexnet, su dependencia del Ministerio de Justicia. Algo que no suena muy higiénico en una democracia y es un clamor por parte de muchos operadores jurídicos. Es un debate muy interesante que ya tuvimos en la Comisión de Justicia, donde el PSOE se posicionó a favor con buenas aportaciones en su discurso por parte del senador Rodríguez Esquerdo. La respuesta y argumentación del PP fue la de siempre cuando no tiene argumentos, Venezuela. Vamos a hablar de separación de poderes. El sistema LexNet es un ejemplo perfecto de la ausencia de reflexión sobre cómo debe diseñarse la separación de poderes en la era digital. El ejemplo se refiere al concepto acuñado por el filósofo estadounidense Landon Winner en 1978 denominado sonambulismo tecnológico, para aludir a la falta de conocimientos tecnológicos básicos en aquellos líderes con responsabilidades de gobierno. El sistema LexNet atenta claramente contra la separación de poderes pues el Poder Ejecutivo dispone de toda la información que entra y sale del Poder Judicial en lo que se refiere a los procedimientos judiciales. Necesitamos otra arquitectura de la información para el Estado del siglo, XX, del siglo XXI y no la que irreflexivamente nos ha implantado. Por la vía de la mera actuación tecnológica, no cabe dotar al Ejecutivo de una información nuclear sobre otro poder del Estado. Acabo, señor presidente. Acabo, acabo. La separación de poderes es esencial para el buen funcionamiento de la democracia, la justicia, la garantía de los derechos humanos y la protección institucional y social contra la corrupción. Es por ello que estoy seguro que el señor Rodríguez Esquerdo va a aceptar nuestras enmiendas, pues completan en mucho su moción. Muchas gracias.